¿Qué hay de la inteligencia del nuevo chat GPT que está creando tanto hype en marketing B2B? Mi nombre es Juan Juan Mengual, llevo desde el 88 en marketing y en este canal, como sabéis, en, hoy en directo hablamos siempre sobre el tema de eh, marketing B2B, el marketing que se hace de empresa a empresa ha habido un hype ha habido una, una explosión de información sobre el nuevo chat gpt sobre la nueva inteligencia artificial que ya hace años que está en boga lo que pasa es que ahora han publicado al gran público por decirlo de alguna manera pues esa inteligencia artificial para que todos puedan usarla para de hecho alimentarla todavía más se sabe que google ya trabaja con varios sistemas el palm el lambda algunos otros para eh, que ya los tiene bastante más desarrollados y que son incluso más potentes que el conocido como ChatGPT. Podéis acceder en ChatGPT, que es la nueva inteligencia artificial, en chat.openai.com. OpenAI es la empresa que ha elaborado esta inteligencia artificial. ¿Y por qué hacemos este directo y por qué hablamos hoy de la inteligencia artificial aplicada al marketing B2B? Bueno, esto lo va a cambiar radicalmente todo. Si no lo habéis probado, os invito a que lo hagáis y ahí le podéis pedir que os haga un programa sobre algo o le podéis pedir un informe sobre otra cosa. Le podéis pedir información y quien os va a responder es un programa que tiene inteligencia artificial y que va aprendiendo y mejorándose día a día. Hoy tiene... Bastantes va a tener bastante repercusión en lo que es el marketing B2B y en general va a tener repercusión en todo en todo lo que estamos haciendo, pero sobre todo, si lo pensáis bien, eh, cualquier contenido que tú puedas hacer en estos momentos, que es una parte fundamental del marketing B2B, la va a poder hacer una inteligencia artificial mucho mejor que tú. Luego también la va a poder hablar sobre lo que escribas a inteligencia artificial con una voz más bonita que la tuya e incluso yo voy un poco más allá, un avatar, ya sabéis que hay páginas como Sintesia o alguna de estas que lo hacen y saldrán más, que aparentemente sea una persona, pero que sea un avatar, como quieras, con un ojo chino y otro azul y otro achinado y otro pelo amarillo, verde, el color del pelo, y lo que quieras, y que ese avatar abre el nombre de una persona de una inteligencia artificial. Con lo cual aparentemente detrás de la pantalla puede parecer que haya un humano hablando y diciendo cosas sencillas y respondiendo preguntas sencillas, como pueda ser una atención al cliente, como pueda ser un contenido de esa empresa que quiere hablar sobre su producto, sus beneficios o sus casos de éxito, y en atención al cliente ese chat GPT atienda con el conocimiento que tiene de la empresa a cualquier persona, aparentemente parecerá un humano. Esto está a punto de llegar, no tardará mucho, puesto que está creciendo de manera exponencial. En este directo hablaremos precisamente sobre lo que está haciendo hoy ChatGPT. Y lo vamos a ver en base en base perdón, a un ejemplo que yo le voy a preguntar a ChatGPT y os voy a responder exactamente lo que me dice en base a esas preguntas. Eh, insisto. ¿Cómo va a afectar ChatGPT esa inteligencia artificial en un futuro inmediato? Bueno, pues imaginaros una inteligencia artificial que emite contenidos de una empresa, que además responde en atención al cliente, o que incluso me apuro un poco más, puede hacer acciones de venta con inteligencia artificial, con actividades persuasivas y conocimiento de lo que le estás preguntando y respuestas más que lógicas. Eso sin tener que resistir a la frustración del no y sin prisa, sin pausa o con prisa y sin pausa. O sea que va a mejorar el humano tanto en la respuesta que damos las empresas a las preguntas como en las actividades que hacemos para captar y mejorar el servicio o captar nuevos clientes en ese, en ese aspecto. Pues un poquito... Tenía cierta curiosidad por saber cómo ha funcionado este chat GPT y lo, así lo he hecho. He estado viendo varios canales que además luego os recomendaré y me he informado sobre esto. Incluso me he leído un libro interesantísimo. Pero lo que quería hoy aquí es eh, responder un poquito eh, a lo que ¿qué nos diría una inteligencia humana, no humana, mejor dicho, artificial, a preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los 10 canales más importantes en marketing B2B? Bueno, pues esto es lo que me responde esa inteligencia artificial, que además se retroalimenta con lo que nosotros decimos. Los 10 canales de marketing más importantes en el ámbito B2B, empresas que venden a otras empresas, son los siguientes, y leo. Email marketing es una de las formas más efectivas de llegar a los clientes potenciales de una empresa B2B. Dos, marketing en redes sociales. Las redes sociales como LinkedIn, Twitter y Facebook pueden ser una plataforma muy efectiva para llegar a los clientes potenciales de una empresa B2B. 3 publicidad en línea. La publicidad en línea, como son los anuncios de Google AdWords, puede ser muy efectiva para llegar a los clientes potenciales de B2B. 4. eventos y ferias. Los eventos y ferias comerciales son una excelente manera de conectarse con los clientes potenciales y establecer relaciones de negocio. Dice además, en quinta posición, el marketing de contenidos. El marketing es una forma de contenidos efectiva de atraer a los clientes potenciales de una empresa B2B a través de la creación y distribución de contenido relevante y valioso. 6. Marketing de referencia. El marketing de referencia implica obtener recomendaciones y reseñas de los clientes actuales para atraer a nuevos clientes potenciales. 7. Marketing telefónico. El marketing telefónico puede ser una forma efectiva de contactar y establecer relaciones con los clientes potenciales de una empresa B2B. 8. Marketing directo. El marketing directo incluye el envío de correos directos, folletos y otros materiales promocionales a los clientes potenciales de una empresa. 9. Relaciones públicas. Las relaciones públicas son, pueden ser, muy efectivas para promocionar una empresa B2B a través de la cobertura de noticias, participación en eventos y conferencias. Y 10 marketing en el lugar de trabajo. El marketing en el lugar de trabajo implica promocionar una empresa a través de la distribución de materiales promocionales y la participación de eventos para captar nuevos clientes potenciales. Esto es lo que responde ChatGPT en chatopenai.com, a la pregunta de cuáles son los 10 canales más importantes en B2B. Ciertamente, tampoco es que haya hecho una maravilla de definición y habría que, bueno, habría que ir un poco más al detalle. Evidentemente, podríamos preguntarle un montón de cosas y en este directo os invito a que me las preguntéis para que yo le haga esa pregunta, pero no es menos cierto que al final nos llegaremos a la conclusión de que hay una máquina, en estos momentos, y esa máquina en estos momentos tiene inteligencia artificial, pero dentro de un año o dos, va a multiplicar por seis esa capacidad. Insisto, el chat GPT puede incluso eh, suplantar en, bien combinado con texto, con voz y con avatares de vídeo, de personas que no existen, puede podría suplantar al necesitado comercial ejecutivo de cuentas, ejecutivo de ventas o a la necesitada captadora, prospectadora o fidelizadora de las empresas que venden a otras empresas. Pero eso es solo mezclar lo que tiene ChatGPT de bueno con lo que tiene el marketing B2B, que es a lo que nos dedicamos en este canal precisamente. Hay otras opciones. Si quieres un programa, si quieres en un CRM detectar cuáles son los potenciales leads o prospectos que parece que tienen una mayor intención de compra. Si quieres que, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, decirle quiero que todos los que están cualificados o que creas que en Speech Analytics hemos analizado que efectivamente parece que según las frases que han dicho en esa conversación telefónica o en esa video call parece que tienen cierta cercanía a la potencialidad de que nos compren, quiero que les hagas una llamada telefónica de alguien que además no existe, que es una inteligencia artificial con voz incluida para ver, para hacer una oferta o para usar técnicas de persuasión avanzada y personalizadas a cada una de esas personas. ¿Suena un poco ciencia ficción? Bueno, la inteligencia artificial sonaba ciencia ficción hace cuatro años, hoy es una realidad y ya... Está dentro de algunas empresas como Google mejorada por cuatro, pero no publicada. Por lo que concluyo, la inteligencia artificial y chat GPT, solo un embrión, ha venido para quedarse, para suplantar muchos puestos de trabajo seguramente y para ser muchísimo más efectivos en los contenidos, en la captación y también en el estudio de los datos para fidelizar, prospectar, y captar más la atención del cliente en marketing B2B. Esto solo es un inicio de algo que va a ser seguramente y va a seguir siendo más noticia todavía. Este es un directo, mi nombre es Juanjo Amengual y hasta aquí lo que da de sí un poco la mezcla que he hecho un poco sobre lo que dice este magnífico chat GPT de lo que, es, de lo que son los canales de marketing B2B. Evidentemente hay que decir más cosas, o algunas se las ha dejado, pero me ha gustado que hable del marketing telefónico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el marketing de influencers ni lo ha mentado, y hoy tiene mucha potencialidad y es efectivamente un marketing de influenciadores que va a dar mucho de sí. Por ejemplo, ha hablado de Twitter. Twitter no es exactamente un buen canal, ni lo ha sido en marketing B2B. Quizás podríamos hablar de que LinkedIn lo es, por supuesto. Ha hablado de email marketing también. Se puede equivocar, pero va a aprender y va a aprender de manera exponencial y de eso tendremos buena noticia en los próximos años. Si quieres saber más sobre marketing B2B, puedes ver nuestra página b2bpro.es, donde generamos eh, leads y generamos eh, posicionamiento a las empresas que venden a otras empresas o a profesionales que venden a otras empresas. Hasta entonces, hasta el próximo vídeo. Puedes suscribirte, dale like, comenta lo que quieras y hablamos de marketing B2B en este canal. Un saludo. Nos vemos a la próxima. Chao. Seguiré siendo un humano hasta que salga el tema. Luego ya veremos. De momento sigo siendo un humano tangible, totalmente con los errores que puedan aportar el ser humano de carne y hueso y que la inteligencia artificial todavía tiene, pero que quizás con el tiempo deje de tener. Hasta la próxima. Un saludo.